¡Hola, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy estamos en mi cuarto. Yo creo que esta semana va a haber videos aquí solamente en mi cuarto porque nos estamos protegiendo de un posible contagio que haya en mi círculo cercano. Entonces, pues, eh, lo más responsable es quedarse en casita mientras uno no sabe qué onda. Les recomiendo lo mismo, entonces, eh, bueno, creo que por lo menos esta semana vamos a ver videos lo que es aquí en mi cuarto y a lo mejor en el cuarto de los gatos, ahorita por comodidad eh, lo voy a hacer aquí en mi cuarto, pero pues básicamente eso, por si está un poco extraño y demás, sorry. Pero bueno, fantasmitas, este es el primer video del año, estoy muy contenta de estar con ustedes en este 2022. Eh, va a ser este nuestro año, ¿ok? Vamos a llegar al millón, más del millón en todos lados. Entonces, pues yo primero que nada les quiero agradecer por, por estar aquí conmigo otro año, por seguir juntos mi hola de fantasmitas y yo. <risa> y pues bueno, para empezar bien el año vamos a grabar sus historias paranormales, así que pues hoy les traigo tres historias. Una de estas historias se me hizo muy fuerte. De hecho, eh, tuve que ver un video que me enviaron porque la persona que me envió este video pues básicamente tiene un problema muy grande y eh, las palabras no alcanzaban. Entonces me tuvo que mandar un video como de 30 minutos. Lo vi y aquí se los voy a resumir obviamente quitando algunos datos por seguridad de las personas pues involucradas en este caso así que, ¿qué les parece si comenzamos con la primera historia? recuerden suscribirse si no... Um... El gordo aquí está, así como lo ven de dormido, así va a ir con ustedes a clavarle sus uñas. Y recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, eh, TikTok y demás. Y yo sé que me tardó un poquito en sacar los ganadores de las tarjetitas de Netflix, no se me desesperen. Es que yo también me tomé como una semana de vacaciones por las fechas, pero ya regresamos con todo. Ahora sí qué les parece si comenzamos con este video porque va a estar largo así que adelante vamos ya igual si escuchan a mis gatos de fondo una disculpa porque quieren estar conmigo pero al mismo tiempo no quieren estar encerrados conmigo entonces pues me huyen y hacen muchos ruidos pero bueno el primer caso del día de hoy es de luisa Luisa nos cuenta algo muy curioso que ya hemos visto cómo de repente los espíritus, fantasmas, entes como que manipulan en cierto punto lo que es nuestros aparatos electrónicos o sea ya sea televisión, computadora, celular sobre todo que es lo que como que uno le inyecta más energía al celular o a nuestros objetos personales ya hemos visto que mueven y demás, ¿no? Total... Luisa lo que hizo fue activarlo de una función que tienen los Android que es básicamente, o Google más bien que es eh, la llamada o así como que la alerta SOS que le activas algo en tu celular y si tú le picas tres veces a lo que es el botón de apagado manda una alerta. En este caso dice que ella activó que es enviar una alerta a sus contactos elegidos y que consiste en un audio. Es decir que si tú estás en peligro y activas esa función como que graba un audio breve para que la gente pues sepa en qué tipo de peligro estás y ese audio lo manda a, a los contactos que tú elegiste. Total, ese día ella se fue a dormir alrededor de las 10 y media, 11 de la noche. ¿Por qué? Porque estaba cansada. Además, dice que ella vive sola y que además siempre todas las noches hace la misma rutina. Deja de usar el celular, lo pone en su bureau, lo conecta y ahí lo deja, ya no lo vuelve a mover. Dice que ella no es sonámbula, ella no hace como cosas dormida que no se acuerda ni demás. Pero esa vez algo como que algo pitó en el celular, algo como que la despertó. Dice que eran como las 4 de la mañana cuando ella se despertó. Entonces revisa el celular y se da cuenta que a las 2 de la mañana, es decir, como dos horas antes de, de que ella se dio cuenta, se había enviado esta alerta SOS a sus contactos. Obviamente, como les dije, se envió un audio breve de lo que estaba pasando. Ella al principio no quería escuchar el audio porque pues obviamente le daba miedo, porque ella no había mandado pues ni, el, ni la alerta, ni le había picado, ni había mandado el audio, pero nos lo manda. Lo que se escucha es cómo mueven su celular y su respiración de que ella estaba profundamente dormida. Cuando uno está profundamente dormido su respiración es como muy muy profunda y lenta porque estás pues en estado zen, súper dormido eso es lo que se escucha y como este audio se mandó a sus contactos pues sus contactos también le estaban preguntando de que oye qué onda estás bien qué fue lo que se escuchó qué te estaba pasando y ella pues así que pues discúlpenme la verdad es que no quise enviar eso yo no lo envié pero de alguna manera se envió entonces vamos a escuchar el audio ella dice que le contó a su mamá y su mamá como que le trajo como a un espiritista o algo así ella no cree mucho en estas cosas pero aún así como que escuchó a la mujer que su mamá trajo y que le dijo que sí, o sea, quien había activado eso y quien está alrededor de ella es como una mujer. Ella de primer, pues sí, primer pensamiento pensó que había sido su abuela ya que había fallecido, pues, unos pocos meses antes. Pero le dijeron que no, que no era su abuela, no era como alguien relacionado a ella. Y ella ya había notado que en su casa se le perdían cosas personales, o sea, como su maquillaje... Eh, plumas, cosas así, ya se le estaban perdiendo, entonces bueno, como que sí tenía sentido una cosa con la otra, a raíz de que esta mujer espiritista pues hizo sus movimientos, como que sí disminuyó todo, pero pues vamos a ver el audio y las conversaciones que tuvo ella con sus contactos a raíz de esta llamada SOS. Ok, vámonos con la segunda historia. Eh, ay, perdón las interrupciones y la movedera de cámara, pero es que la gatita. Aquí está. Llora porque está dentro adentro, llora porque está afuera. Así que pues bueno. Aquí por motivos de pues. de privacidad voy a decir solamente el apellido de esta persona que me mandó la historia. Porque pues involucra a más personas, no solo a.. a a esta persona vamos a llamarle laguna ok básicamente laguna me envió un video de como 30 minutos aproximadamente contándome lo que fue su historia y el por qué le hicieron un trabajo de separación con su pareja todo esto empezó cuando yo subí unas historias a mi Instagram donde yo les preguntaba que cómo estaban en el día o, o que me contaran algo. No, no recuerdo qué fue exactamente lo que puse, pero me contestó que estaba triste porque le habían hecho un trabajo de separación con, junto con su pareja. Y pues que efectivamente eh, estaban separados y pues que, que estaba pues mal, estaba sufriendo mucho. Y yo le pedí que me lo platicara. Entonces fue que me manda su historia. Básicamente esta persona, Laguna, tenía una, una novia y se querían muchísimo, o sea, ya tenían como tres años de relación aproximadamente, se querían muchísimo, su relación iba muy bien, obviamente como toda pareja pues tenían sus problemas, pero eh, siempre los resolvían, siempre resolvían todo de una manera que, que quedaban conformes las dos partes, y no había, pues no habían tenido muchos problemas así como graves o fuertes, por lo cual pues decidieran separarse, todo iba muy bien, eh, Laguna estudiaba una carrera y su novia estudiaba otra carrera Pero como que en la misma, pues sí, en la misma facultad, ¿no? En la misma universidad Todo empieza cuando su novia conoce a dos personas nuevas Eran eh, sus amigas Y pues a Laguna le dio gusto que tuviera como amigas nuevas eh, Que se, pues sí, como que hubiera buena conexión con sus amigas Y pues empezaba como a, ¿cómo les puedo decir? Como a juntarse tanto con estas nuevas amigas que empezó como a descuidar su relación realmente es que dice que ya no pasaban casi tiempo juntos y el tiempo que pasaban juntos su novia se la pasaba en el celular como hablando con ellas y sobre todo con una, una de ellas, ¿ok? Entonces, pues que eso les generó un problema Pero como les dije, ellos ya sabían como, como pues sí, cómo relacionar, cómo hablar sus problemas Y quedaron en que, ok, nos está generando un poco de conflicto Que el tiempo que pasamos juntos, eh, pues te la pasen en el celular Entonces, pues bueno, vamos a dejar el celular un poquito de lado Para nosotros continuar nuestro tiempo de calidad juntos y demás Ok, hasta ahí todo muy bien Entonces, su novia y esta amiga, que era pues el, el problema en sí eh, no tenía Laguna como un problema en sí con esta chica, sino que las acciones que tenía, por ejemplo, si eran tan amigas su novia y esta nueva amiga, sí preguntaba, por ejemplo, la amiga de que, oye, ¿y tu pareja? No, pues así, así, pero nunca dio pie y nunca quiso conocer la amiga a Laguna, ¿ok? Siempre puso como ese freno, así como de que, ah, mira, ahí viene mi pareja, déjate la presento, ah, no, yo me voy, o sea, como que nunca quiso conocer, como, sí, pues sí, conocerse, ¿verdad? Eso se le hizo un poco extraño a, a Laguna, así como que... A ver, pues si están siendo como tan amigas, ¿por qué no me quieres conocer? Pues ¿cuál es el problema? Ni siquiera me conoces, como ¿por qué no, no quisieras que nos presenten y demás? La novia de Laguna empieza a frecuentar más a esta persona y a pesar de que no se conocían tanto, hubo un, un detalle. Que de, a partir de aquí todo cambia. Ya que esta nueva amiga le regala un par de aretes a la novia de Laguna. ¿Ok? Entonces pues se le hizo raro porque dijo, ok, o sea... Digo, sí son amigas, pero pues no tanto como para que le estés regalando cosas como tan pronto y algo pues así como tan caro, pero está bien. A partir de que le da los aretes, todo, todo empieza a cambiar. Eh, empiezan a tener como más problemas. Esta chica se empieza a alejar de Laguna, es decir, la novia empieza pues sí a alejarse más. Y eh, pasaban tiempo juntos y pues sí la pasaban bien, la pasaban normal. Pero apenas se acercaban como a la casa de la novia de Laguna, y empezaban a sentir una tensión que tanto Laguna como La novia lo, lo, lo sentían. Y esa tensión hacía que tuvieran más problemas. Más problemas de los que podían solucionar. Aquí otro detalle es que Laguna sentía una vibra rara alrededor de, de La Nueva Amiga. Y además, no solamente quedaba como en una mala vibra, sino que Laguna se sentía mal. O sea... Sentía que le dolía la cabeza, se sentía como si se hubiera desvelado, como si no hubiera dormido en tres días y hasta que se alejaba de, de su novia, iba a su casa, se recostaba, se bañaba, se relajaba, como que se le pasaba esa sensación pero era siempre y fue a partir del par de aretes. Obviamente todo esto escaló hasta el punto en el que pues truena su relación, se separan y eh, fue como muy repentino porque a pesar de que estaban bien a pesar de que sabían dialogar sus problemas, no había algún problema grave y aún así esta chica, su novia, pues decide como que terminar la relación. ¿Y por qué tronó su relación? Porque un día la novia de Laguna fue a comer a la casa de su nueva amiga a raíz de que come, pues ahí fue el truene de la relación. Entonces laguna empezó a sospechar no fue como que el primer pensamiento es lo que yo les les he dicho otras veces no relacionen todo lo que pasa todo lo que pasa en sus vidas todos sus problemas no los relacionen como con brujería o que alguien les hizo algo y efectivamente no fue lo primero que laguna pensó o sea lo primero que pensó no fue como que Ay, me hicieron algo no pero ya a este punto ya lo empezaba a sospechar sobre todo les digo por este regalo que tuvo su nueva amiga con su novia y ahora esta comida y recuerden que sí, se pueden como, pues poner algún tipo de embrujo en los objetos y sobre todo y lo digo por experiencia propia porque le ha pasado a alguien muy cercano a mí que en la comida también les dan algo para pues sí para que se complete como que el trabajo que se está intentando hacer en caso de que sí les estén haciendo un trabajo entonces truenan y es aquí cuando laguna ahora sí comienza a buscar por otros medios a ver qué fue lo que pasó tenía una amiga en su carrera que era tarotista leía las cartas del tarot y Laguna sin decir mucho le dijo, oye, este fíjate que pasó esta, pues, esta situación y quisiera que me leyera las cartas simplemente como para descartar que haya sido por este lado o que me confirmes. Y dice que sinceramente nunca pensó que su amiga, la tarotista, le confirmara. Pensó que le iba a decir, ¿sabes qué? Si la regaste en esto y esto y pues no, no tiene nada que ver, ¿verdad? pero no, fue todo lo contrario porque su amiga tarotista le dijo mira, la verdad es que tú y ella son almas gemelas y Laguna dice es que yo la amo o sea, yo quiero estar con ella, yo quiero regresar con ella yo la busco porque pues quiero, quiero estar con ella pero hay algo que nos separa hay algo como que no, no hace que, que estemos juntos entonces pues esa, su amiga le dice sí, efectivamente le dieron algo tanto en la comida como en, en un objeto que le dieron o sea, como que le confirmó todo lo que ya estaba sospechando a raíz de esto comienza a investigar un poco sobre pues qué trabajo pudo haber sido, qué pudo haber pasado y es que da con unas personas que son muy famosas en TikTok eh, en ámbito pues si ya saben eh, de la magia y demás y parece que todo se acomodó a como pues tenía que ser porque eh, dio con dos personas que yo creo que sí las ubica nada más que ahorita no me recuerdo sus nombres y estas personas dijeron No, no tenemos lugares ni para le lecturas Ni para limpias en un buen rato Y de repente se abrieron unos lugares Y esos pocos lugares O sea, eran como, pónganlo ustedes, tres lugares Y Laguna tuvo chance O sea, entró en esos lugares Imagínense cuánta gente Porque son personas que en TikTok tienen millones de seguidores Entonces, ¿qué posibilidad en un millón tendría que haber Para que pudiera Laguna Entrar en los lugares que se liberaron? Pues sí Sí quedó Entonces le hicieron la limpia y a raíz de eso siente que ya está a punto de terminar todo esto. Dice que tiene un, un, un presentimiento de que sí, porque aparte le dijeron que tenía guías espirituales, guías ancestrales. Como que sus ancestros sí le andaban ayudando y le dijeron a Laguna, mira, no sabemos a ciencia cierta porque no podemos ver. O sea, como si esta persona estuviera bloqueando, no podemos ver si fue la amiga la que hizo algo porque pues nos tiene bloqueados pero pregúntales a tus ancestros que te muestren si sí entonces eh, antes de dormirse laguna dijo a ver si fue esta chica la amiga nueva por favor muéstrenmela en color rojo entonces duerme y laguna sueña con su novia que va que están en una mesa se acerca y que le dice a su novia regresa conmigo por favor es que te extraño y la novia le dice, sí, o sea, yo también quiero estar contigo. Entonces como que se agarran de la mano y cuando van caminando apenas se van dando la vuelta, sienten que algo así como que los jala para atrás, voltean y ahí estaba la amiga nueva de la novia vestida totalmente de rojo. Entonces fue la señal que estaba esperando y esta no fue la única señal que le dieron. Pedía varias cosas y efectivamente como que pasaban. Entonces a esta historia tiene un pues un propósito. Quisiera saber, Laguna, si ustedes saben de, o sea, qué opinan de, de este tipo de trabajos, si saben algo. Yo sé que muchos fantasmitas eh, se relacionan en el ámbito de lo que son, pues, la brujería. Me gustaría que dejaran en los comentarios eh, si ustedes pueden aportarle algo más. Yo lo que puedo aportar es, eh, pues, lo que ya les dije, ¿no? Eh, ¿no? No me gusta a mí como que decirles que todo lo que pasa es alrededor de la brujería, pero si ya te confirmaron por diferentes medios que a lo mejor sí si viene por ahí, entonces pues podrías hacer algo por ese medio también. Eh, pero bueno, yo no soy una profesional como se los he dicho siempre en cosas de magia y demás. Yo sé en base a experiencias que he vivido, pero como profesional yo no, pues sí, yo no puedo dar algún consejo porque yo no lo soy. Pero yo sé que muchos fantasmitas sí lo son, así que me gustaría que en los comentarios le dijeran qué puede hacer. En respecto a esto y bueno como última historia o relato paranormal me gustaría contarles lo que le ocurrió a dulce dulce es de monterrey y esto ocurrió justamente el día de la virgen que aquí en méxico se celebra el 12 de diciembre eh, lo que pasa es que muchas personas muchas familias acostumbran como reunirse hacer rezos entonces pues básicamente fue lo que lo que estaba ocurriendo en su casa estaban el día de la virgen ahí en su casa cuando una prima suya fue al baño Entonces vio cómo se asomó como un niño O sea, vio así como la sombra de un niño Y vio cómo sonrió O sea, el niño estaba súper sonriente Y como ahí andaban primitos y sobrinitos también Pues le dijo así como que Oye, vete, pues estoy en el baño, ¿verdad? Estoy haciendo del baño, pues este, vete Ahorita voy para allá Pero este niño nomás se limitaba a sonreír y a sonreír Pero no le alcanzaba bien, bien la cara Solamente como que veía que estaba sonriendo Y que era un niño pequeño entonces ya termina de estar en el baño, sale, le cuenta a Dulce y lo que Dulce hace es preguntarle al péndulo, que es que, pues, que quién era, porque todos los primitos estaban hasta allá y nadie había ido hacia el baño. Entonces le pregunta al péndulo y la demás familia confirma de que no es la primera vez que un niño tipo se aparece por ahí, ya varios lo han visto y ya saben ustedes lo que dicen de que no hay espíritus de niños deambulando porque pues los espíritus del niño pasan directamente hacia lo que sigue, lo que sea que ustedes crean, eh, ya sea que se van al cielo, de que reencarnan, lo que sea. Dicen que los niños no se quedan como penando aquí en la tierra como a lo mejor algún alma de un adulto que hizo algo malo y pues que se queda como en este plano lo que pues puede arreglarlo o en lo que se da cuenta de que pues ya murió y pasa a lo siguiente. Entonces pues es la pregunta, si ¿sí es un niño de verdad... O sea, o es otra cosa haciéndose pasar por niño, que yo le voy más a la segunda. Casi nunca son niños los que andan por aquí. Así que díganme en los comentarios si a ustedes les ha pasado eso de que ven niños y que pues no necesariamente son niños. ¡Ya, bebé! ¡Bebé! ¡Ya basta! <ríe> ¡Ya! Ahorita te saco. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Está un poquito largo, pero bueno, las historias estaban largas. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden cuidarse mucho, sobre todo ahorita que hay otra ola de contagios. Y nos estamos viendo al siguiente video. Ya no me voy a perder. Ya me tomé mi semana de vacaciones, pero ya regresamos. Les mando mil besos y nos vemos al siguiente.